compadre buena buena cómo están aquí queridos seguidores del cubo recuerdo les traigo ninja comando ya les prometí hace unos días atrás con un hashtag y todo de que iba a hacer un ninja comando quería terminarlo por completo pero antes de eso les quiero mostrar nivel por nivel cada dos niveles vamos a hacer cuatro episodios de dos niveles cada uno donde usted para ir pudiendo poder, poder ir viendo cómo se pasa el level ya eso se los voy a explicar ahora y finalmente voy a hacer uno que es de recorrido. Entonces, prácticamente estos son como de entrenamiento. ¿ya? No vamos a revisar programación, ni música que es tan buena, ni gráfico, ni ninguna de esas weas. Ni en el Atari que funcionaba, ni las otras competencias del cómodo y todas esas cagadas que existieron antes. Sino que vamos a jugar Ninja Commando de Atari 130K que es el que yo jugué Y les voy a mostrar cómo entreno nivel 1 y nivel 2. ¿ya? Espero que les guste. Y démosle ahora Ninja Commando para ustedes, compadre. Ya, compadre. Entonces aquí acaba de partir Ninja Comando. Estoy en el nivel 1 del juego, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No nos vamos a concentrar en esperar mono ni nada. Fíjense. Salto, salto, salto. Es puro saltar y esquivar, en este caso, las primeras puertas del centro. Salto en el, en el borde, en el borde. Lo mismo acá en el borde. Salto, salto, salto, ¿cachai? Es puro saltar la weá. Y correr. Aquí no paras. Aquí y salta aquí. ¿Cachai? Aquí en la puerta, salta ahí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Algún hueón se devuelve y te mata. En este caso, el hueón avanzó, allá, allá se volvió, ¿cachai? Avanzó y se cayó. Aquí, atento, ya aparece en el medio, hasta ahí para arriba. Ya, este hueón se devuelve acá, lo matamos, ¿cachai? Vamos a seguir avanzando. Aquí en la puerta, saltamos. Ese hueón se podría haber devuelto, no se volvió. Allá ven que hay uno que se volvió. Porque hay, viendo que igual hay, hay monos medio random. Hay unos que se devuelven, otros que siguen corriendo. Entonces, tranquilo, no Aquí corren, saltan, aquí parece un mono que lo podemos matar en el aire aquí, ya, aquí en el límite, saltan, perfecto, lo mismo acá, saltan, saltan y saltan, ya, no es tan complicado, aquí lo mismo, saltan, saltan en el borde, no pasa nada, lo mismo acá, saltan en el borde, no pasa nada, aquí aparece un monkey, pero no, no hace nada, saltan en el borde, perfect, saltan, ¿cachai? ningún problema, Aquí aparecen unos monos, pero fíjense, tienen que saltar rápido y aquí al toque. Y se quedan por acá. Ya, salió igual, weón. Lo que pasa es que, bueno, sí, es así. Ese personaje que está ahí ese, si tú seguís corriendo y saltando, tal como yo les dije, que saltan y corran, ese weón los puede matar en algún momento. Entonces, en este caso, eh, lo vamos a matar nosotros. ¿ya? ya, seguimos corriendo y acá se dejan caer, esperan que ese weón salte, saltan y saltan al toque. Porque se devuelve, ¿cachai? Y ahí pasaron lo más difícil del juego. Ya después es caer acá, saltar, saltar. Aquí hay una puerta que saltan apenas llegan a la entrada, ¿cachai? Y corren. Y aquí se termina el nivel 1, que es muy fácil. Si se acaban de dar cuenta, no es la gran cosa. Aquí está mi ninja intacto. Ya, entonces, ahora vamos a pasar al nivel 2. Ya, donde yo les voy a enseñar cómo se pasa el nivel 2. Para poder pasar al nivel 2, primero que todo, ustedes tienen que conocer sus plataformas, como un ninja, ¿cachai? Como un ninja hábil, un hábil ninja, ¿ya? Estas plataformas donde ustedes pueden estar parados, ¿cachai? Ya, por ejemplo, ahí no puede subir más, ya, pero estas sí ya las conocen. Entonces, tienen que ir conociendo su terreno, ¿ya? Por acá, ¿cachai? Por todos estos lados. Tienen que más que todo familiarizarse con el mapa. En este caso, voy corriendo acá, pues aquí aparecen monos. Los monos tienen un delay de un segundo que no te mata. Entonces tú puedes, tener la posibilidad de pasar sobre ellos ¿cachai? En este caso, como se pueden dar cuenta, no va a nada. En esta parte aparece un hueón con pistola. ¿Ya? Que va a salir ahí. Ya, no salió. Si ese hueón sale, espérate, aquí, borde, dispara, salto. Salto, dispara, dispara, salto. Ya, perfecto. Voy a disparar, salto. Bueno, ahí lo que yo les quería mostrar más que todo es que ahí tienen que ver si se fijaron, parten saltando al borde. Cuando lleguen arriba, baja un hueón, dispara hacia la izquierda, y cuando dispara hacia la izquierda, el hueón se gira y va a disparar, saltan hacia la derecha, cosa que la bala pasa y tú caís, Y cuando salta del otro lado, lo mismo, el hueón va, está disparando para allá, y cuando hay a disparar para allá, saltáis, cosa que no te llegue. No entendieron ninguna hueá, pero ya, filo, está bien. Entonces seguimos avanzando acá, ¿cachai? Ya aquí no hay problema. Van a ser unos monos por acá arriba Que van a tratar de matarme No me va a pasar nada Porque como les dije Tengo un delay de un segundo Que los personajes no me pueden tocar veía acá también lo mismo Ya Y acá yo hago algo En mi caso ¿ya? Aquí por ejemplo Ya aparece ese personaje Que yo lo mato Ya aquí está de nuevo Lo mato siempre Cuando aparece Salto Ahí está Salto Ya, ya me puedo comer esta estrella Entonces ¿Qué es lo que hago acá? qué hago eso? Y como estoy, como ustedes se pueden dar cuenta Estoy jugando con teclados, un buen más preciso Más 2.0, igual lo hago con el joystick de Atari Me subo acá Y mato todos los monos hasta que Hasta que yo tenga toda la Ay, weón, se bajó Espera que quiero agarrar la boca Hasta que tenga toda la arma Pechadito en el límite de la Tengo las llamas de poder Esta parte lo hago más que todo Para pa sacar la, la pistola La pistolita Ahora ¿Cachai? Ya la tengo ya. Bueno, como ya cacharon lo que yo hago Para sacar la pistola, ¿por qué hago esto? La mata el mono Ya. Llené de cuatro monos abajo No, no aparece ningún mono más ¿Cachai? Puedo seguir avanzando tranquilamente Ya. No me van a disparar monos por acá arriba Voy a poder estar tranquilo para acá Por eso los mato los dejo allá abajo y acá puedo saltar tranquilamente, ¿cachai? Las balas no llegan más allá. Entonces podemos seguir nuestro súper recorrido de ninja comando hasta llegar a esta parte que es como una base o un corazón. Que si se fijan, bajo un hueón y dispara siempre para la derecha. Ya, en este caso quedó uno allá arriba. ¿Ya? Ahí bajo otro allá y abajo, ¿cachai? Y va a bajar, ya, ahí aparece otro buen. ya Yo lo que quiero es que todos estén abajo, ¿cachai? Que no me interrumpan mi, mi pasada de ninja. Entonces los mato, ¿Cachai? Entonces lo bueno es cuando lleguen abajo, ahí, ya, a ver, va, va a aparecer otro más, ya ahí está el cuarto, lo matamos, vamos a tener que esperar, ya listo, Ahí están todos, todos, todos abajo, los podría hasta matar, pero no, no quiero porque soy un muy buena onda. Y ahí sigo avanzando, ¿cachai? Y aquí, ojo, que ahí se pueden caer. Puta, la guayana no de ayer, me he puesto a conversar ahí. Eh, se pueden caer ahí un hoyo. Miren, miren, miren acá. Bueno, para eso sirve la pistola, porque como yo sabía que ahí disparaban. Por eso me volví, ¿cachai? Me, Donde me estaba poniendo a hablar y todo ese tema, me volví ahí, en esa zona, y hay un hueón que dispara. Y lo mismo que pasa acá, fíjense, ese hueón va a disparar. Entonces aquí, yo me evito que ese hueón me agarre. Lo mismo que acá, me dejo caer nomás compadre, y sigo tranquilamente mi camino, evitando que un hueón me dispare. ¿Cachai? Eso es Ninja Comando. Nivel 1 y nivel 2, como se pueden dar cuenta, no es tan complicado, un poco de práctica. Es cachar nomás el mapa, eh, saber dónde agarrar la arma, cómo agarrarla, en qué borde pararse, ¿cachai? Y ver en qué parte saltar, ¿ya? Efectivamente te tenéis que volver loco con la hueá porque tenéis que aprender el mapa completo, ¿cachai? Pero bueno, espero que les haya gustado este nivel 1 y nivel 2 de Ninja Comando. Aquí en el Juego del Recuerdo vamos a hacer otro episodio más donde les voy a mostrar el nivel 3 y el 4. Espero que les haya gustado y nos estamos viendo en otro Juego del Recuerdo, amigos. Que estén bien. Chao.